Muy bonita la cifra, la vista que hay aquí. Hola, mis amiguitos. Esto es el Tiffany Vlog. Si lo siento con canal últimas notificaciones, ¿qué esperas? Bienvenidas a, este... a Tiffany Vlog de Utah para el Mundo. Si estás visitando mi canal, te invito a que te suscribas, comentes, compartas, actives la campana de notificaciones para que te pida más, más de mi canal. Tiffany de Utah para el Mundo. Me puse mis audífonos. Estoy aquí debajo de la sombra de un bello, hermoso árbol. Con un poquito de miedo. De que me agarré un rayo, amiga dongo A pesar de que hace calor Pero les voy a contar que hoy fue un día Positivo Y hoy es 15 Es martes 15 de junio Este aquí que Hubo una confusión Y estoy en un hospital de maternidad Porque Este, me equivoqué y fui de un hospital a otro y mi cita parecía que era aquí, de allá me mandaron para aquí, de aquí para allá al final tuve que cambiar mi cita para un mes como verán hay mucho bien, pero bueno quería mostrarles cómo está aquí de bonito estoy esperando mi Uber, que es mi San Jorge Uber mi San Jorge Uber y este está hermoso bueno Jorge, dile hola, ¿qué te hicieron en el tienes tu boca torcida ahí? <ríe> ay mi gordita sentate hacia atrás hija no hagas fuerza te pusieron un fío barbacoa negra que vas a hacer el día del padre barbacoa de, de cachete de cachete de cachete, ¿Y de labio? cachete sierra sí, ¿Y, labio? y labio mías que mi amor Hola amigos, vamos a, vamos a cortar la primer fresa que tiene aquí Dayan. Bueno, de hecho, a ver hija, de hecho, son dos. Aquí ya hay otra buena, pero todavía yo pienso que un día más va a estar lista. Entonces, vamos a lavarla. Vamos a proceder a lavar esta, esta fresa. Dale, hija. Y esto... No es fake, porque no tenemos fresas en la casa. Nosotros lo hacemos growing. No es fake, lo hacemos growing. Sí. Sí. A ver, hija, muérdele para que nos digas. Sí. ¿Cómo está? Sí. También le voy a buscar una. Una que son mis favoritas, a ver si encuentro peras para mi niño, que son las que me gustan, y a ver si llevo, si me llevo a... Ya te atendieron en la camisería. No, está de acá. Oh, qué rico. Es, ¿qué es? es cachete de res. Ay, para la barbajón. Y labios de res. Ok. Bitonga. El cachete. Sí. Gracias. Ya se acabó a decir. Estamos en esta tienda mexicana muy bonita. Amigas. Me voy a llevar una manzanilla por aquí. Tengo mucha sed, algo me hizo mal al estómago. Entonces la manzanilla ayuda. ¿A ¿Dónde la ven? Si la ven me dicen, ¿eh? Manzanilla. Wow. Jelly adentro de ¿Te gusta? Sí. Bueno amigas, acá estamos Voy a ver si me puedo poner mis audífonos Y me voy a llevar a la a la Voy a poner el audífono para que me escuchen mejor Me las voy a llevar a A comprar Voy a ir con San Jorge Que se me fue a la carnicería Esta es la carnicería. Ahí está Dayani Jorge Aquí me voy a quedar me fui... ¡Oh! Me puse mi... Me puse mi... ¡Ay, chicas! ¡Qué horror! Ando jalando. Le tengo que poner un brochecito mi tira del su tiempo, porque si sí está... Andaba buscando mis aurífonos para poder hablarles bien. Ahí está Dayani Jorge. Aquí me voy a quedar. Me fui... ¡Oh! Ya te atendieron en la panadería. No, está, ¿Está acá. Oh, qué rico. Es ¿eso es, qué es cachete de res Ay, qué rico. para la barbacoa y labio de res. Ok. ¿Sabe qué? El cachete es se acabó sí. Ya Estamos en esta tienda mexicana muy bonita. Amigas, me va a llevar una manzanilla porque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 Me llevo, me llevo um, a, de la las galletas, que son mis me las llevo, unas de oh. la montaña, todo. Y mis amigas, les cuento que... Entonces, um, Dayan tiene unos dientecitos y se le han montado. Y ta, el doctor dijo que le van a tener que poner braces, pero que hay que esperar que no se sabe cuándo se le caigan esos. Bueno, le pondrán. Entonces, este, a ver si las miro. Si miro la cámara, amigas, a ver cómo sale. Voy a mirar la cámara, a ver si las miro a ustedes en vez de mirarme a mí. Y. Nada, fue un día de loco, nos levantamos bien temprano, como siempre, desayunamos, fuimos para aquí, para allá. Son ya como las 3 de la tarde a las 4. Que ginecólogo yo, dietista, eh, Jordan, eh, este terapia, el tema. y Jordan tenía dentistas también, pero no fue. Solo tuvimos que cambiar. ¿Qué pasa con Jordan? Amigas. Yo, mi niño ya tiene 14 años y a él nunca le gustó salir en fotos él es parte de nuestra familia, que no lo vean acá, no quiere decir que él no esté pero no le gusta, amiga, si yo tengo que respetar su privacidad de él y, y sus gustos y cuando él quiere salir, él sale, él me dice pero cuando no quiere, este, yo no lo esfuerzo y tampoco le gusta que hable mucho de él así que este, él tiene su YouTube, pero es de juegos y no sale su cara, solo su voz y solamente juega. Así que por eso es que parece por momentos que somos una familia de tres. Y lo digo porque muchas amigas me han escrito preocupadas. Diciéndome por Jordan, por qué no sale. Por qué Jordan nunca aparece. Por qué no hablo mucho de él. Y bueno, es eso simplemente. Que no lo quiero forzar. A él nunca le gustó, pero él está aquí. Es parte de la familia y obviamente cuando no grabamos, él siempre está. Solamente que cuando hay cámaras no le gusta y bueno, habiendo aclarado dicho esto, les cuento que espero a mi mujer que está en el Dentista con Dayana. Así que acá estoy grabándoles videitos y nos vamos a ir. Al rato les voy a grabar en la tienda porque para el Día del Padre les tengo unos cuantos videitos donde voy a estar haciéndoles algunas ideas con Cricut Explore donde van a poder este, son ideas para el Día del Padre para que le puedan regalar sencillitas y también este, tenemos ideas para el Día del Padre y Jorge va a cocinar una barbacoa negra que me quiere sorprender, aunque es el Día del Padre él quiere hacerla así que hoy vamos a ir a comprar los ingredientes y él les va a estar contando cómo la va a hacer, qué va a usar y los voy a llevar a mi tienda local que no es ni tan local porque me queda en otro barrio bastante lejitos donde yo vivo no hay casi tienda, no hay tienda mexicana pero bueno viajamos y ahí vamos a comprar eh, nuestros ingredientes para la barbacoa me voy a poner los lentes porque mis ojos se ven como si yo estuviera cansada o llorando y no veo yo realmente tengo estos lentes que son dobles, los pinté y los arruiné. Quería como ponerle glitter y acrílico, pero los arruiné. Y bueno, ya eh, fui al oculista. El oculista me mandó una orden para tres y la perdí la orden y nunca más la encontré. Entonces tengo que hacer una nueva cita. Y aunque ustedes no crean, soy una mamá muy ocupada muy ocupada porque con dentistas y mis médicos y esto y lo otro y, y cocinar y todo como <coughs> todas ustedes estoy planeando amigas mi propia tienda así que ya conseguí una personita que me va a estar haciendo mis redes sociales y mi página web que yo les voy a estar haciendo videíto para contarles de estas novedades porque como les dije que tenía sorpresas quiero abrir mi tienda en línea para vender la bisutería de alambrismo Mis mascarillas Que a pesar de todo en algunos lugares todavía De la vacunación y todo Nos siguen exigiendo en los edificios Así que las voy a vender Y voy a vender cosas muy bonitas Ahí También este bisutería Ya les mostraré cuando haga el video sobre eso Ahora solo les doy Y les cuento una novedad grande Que también les voy a estar Ampliando un poco más en otro video Sobre las licencias que mi esposo sacó Hemos um, abierto un negocio De remodelación de casas Que es un cuento que ya les voy a estar haciendo Y uh, quizá lo hagan en vivo Y lo haga con mi esposo Y quizá haga algunos videitos eh, Que vayamos a acompañar a mi esposo En un before and after Para que puedan ver el trabajo de él Y cómo lo hace Y cómo remodela casas Así que eh, esas son las novedades que les tenía la que a mí me tiene muy emocionada son las licencias que mi esposito sacó eh, y también eh, la, la tiendita mía en línea que voy a estar haciendo donde me tendré mi bisutería de acrílico y todas las cositas que, donde podrán apoyar a Tiffany Blog. también no se me olviden las que quieran apoyarme mis en vivos en el super chat pueden hacerme donaciones cuando haga mis en vivos también pueden um, buy me a coffee vayan a mi Facebook siempre los links en la cajita de descripción y buy me a coffee pueden colaborar también ahí con donaciones para que Tiffany pueda comprarse una cámara las luces y hacer más videos más seguido porque amigas la verdad me han pedido me piden le agradezco a todas mis fieles suscriptoras que siempre están ahí han vuelto les pido perdón les tengo que pedir perdón porque no he bajado, las tuve solas mucho tiempo, pero me han mostrado que me esperan y ahí están. Y aunque sean pocas, son muy buenas y esas son de las que valen de hueso colorado. Las quiero mucho y no las voy a defraudar. Siempre voy a estar tratando de bajar videos para ustedes. So, ahora vamos a esperar a Dayan que vamos, le van a poner este, ese gas que se llama laughing gas, entonces ella se va a andar riendo a ver cómo queda después de la cirugía con el gas ese que la hace reír